Hola, mi nombre es Raúl y desde iPhone Digital os vamos a enseñar cómo instalar una beta pública de iOS en vuestro iPhone lo primero que tenemos que hacer es entrar en Safari y escribir beta.apple.com luego barra Profile o Profile, como veáis. Lo veis ahí en pantalla arriba del todo lo que tenéis que escribir. A continuación le damos a, a ir y tendremos que poner nuestra Apple ID y nuestra contraseña. Una vez hecho eso, nos aparecerá este menú en el cual vamos a instalar en nuestro iPhone el perfil de beta pública. de acuerdo Le damos al botón azul. una vez que le has dado a descargar el perfil te aparecerá esta pantalla pero a mí no me aparece porque ya lo tengo instalado en, en tu caso arriba a la izquierda a la derecha perdón aparecerá instalar tendrás que poner a instalar aceptar las condiciones poner tu código PIN y eh, esperar porque tienes que reiniciar el dispositivo vale una vez que esté reiniciado tu dispositivo tendrás que irte a general ¿De te lo voy a repetir para que lo veas todo desde el principio. Tienes que ir a general y luego actualización de software, la segunda opción que ves aquí. Y tendrá que aparecerte, eh, pues, por ejemplo, a lo mejor si tienes la pública, la iOS 10 Developer Beta 2, en mi caso como es la cuenta de desarrollador, tengo la Beta 3. Bueno, espero que te haya gustado el tip. Eh, deja un me gusta en el vídeo y suscríbete al canal para recibir más consejos como este. Hasta luego. Such O-Pog such O-Pog treats